La playa de la salida de San Pedro Alcántara albergará el próximo 16 de febrero a partir de las 12 la celebración de la segunda travesía Nado Invernal. El concejal de actividades deportivas sanpedreño Javier Mérida acompañado del asesor del área Juan José Almagro ha presentado esta prueba que cambia de escenario tras celebrarse en su primera edición en Marbella y que cuenta con ya casi 200 inscritos. Hola, buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria de, de rueda de prensa aquí en la, en la Delegación de Deportes de, de San Pedro, en el pabellón de la Benítez, más concretamente en una de las recientemente remodeladas pistas de tenis. Tengo, bueno, me acompaña el asesor de la, delega, de, la, de la Tenencia de Alcaldía, Juan José Almagro, y vamos a presentar la, la, de, la segunda travesía nado invernal que celebramos el fin de semana del 15 y 16 de febrero aquí en San Pedro. Eh, ...me gustaría recordar que esa travesía la comenzamos el año pasado en Marbella... ...con una participación de, de entre 70 y 80 participantes... ...no me acuerdo exactamente el número de participantes... ...pero alrededor de 70 80 participantes... ...y sobre una distancia de 1.200 metros... ...este año eh, no la hemos traído a San Pedro... Eh, ...la distancia ha crecido un poco, son, son 2.000 metros pero no me gustaría pasar la oportunidad de decir que, que ha crecido la distancia y han crecido los participantes. En un principio abrimos la inscripción para 150 participantes y se llenó la travesía en dos días. En dos días se llenó la travesía y tuvimos que volver a ampliar la, la inscripción hasta 200 participantes y actualmente a, hace cinco minutos teníamos 195 participantes, o sea que prácticamente tenemos la travesía llena. Eh, no, es solo una, no es solo una travesía de natación de aguas abiertas es invernal, es, es un fin de semana de aguas abiertas y un fin de semana de, de, de charla y de unas ponencias impresionantes que tendremos el sábado. La travesía se celebra el domingo a las 12 de la mañana en la playa de la salida, pero hay que decir que todo el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estaremos en el, en el trapiche de, de Guadaiza. Eh, con charlas, con unas ponencias, de, tenemos las ponencias de los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo, vienen todos invitados a esta travesía para que nos, hagan, nos cuenten sus aventuras y sus, bueno, todas sus travesías y todos sus, sus retos conseguidos, y bueno me gustaría destacar pues, sobre todo a, a Jorge Cribillés, que acaba de, cu de cubrir la séptima prueba de los siete océanos, eh, viene Miquel Suñer, viene Tita Llorens, eh, Rubén Gutiérrez, Cristian Jógenel, el malagueño. La verdad que es un plantel, son los mejores nadadores de, del mundo de aguas abiertas. También tenemos la suerte de contar con Rosa Sánchez Ramiro, la nutricionista y médico deportivo de Marbella, que también dará charlas. Y bueno, desde aquí dar las gracias a todos los clubes locales por, su, por, por involucrarse de tan, bueno, tan, una manera tan activa. ...y hacer un llamamiento, bueno, a todas las personas... ...y todos los clubes que quieran pasar un rato interesante... ...el sábado con el tema de las charlas... ...que se pase por el, por el trapiche de Guadaiza ...porque, bueno, son, son una... ...tienen unas anécdotas impresionantes... ...y son personas de las que se puede aprovechar... ...se puede aprender y, y, y son dignas de escuchar. Eh, poco más, se me, creo que no se me queda nada. ¿Desde qué son los Desde las 9 de la mañana, desde las 10 de la mañana, perdón... ...empezamos el sábado desde las 10 de la mañana... Eh, van eh, siguiendo una detrás de otra... ...el turno, pues empezará Aitor de la Batalla de Rande... ...después empieza, después sí Alberto del Club Ciento Rijos... ...el número 3 es Rubén Gutiérrez de la... ...de, un, de la página web de Travesías Nado... ...el número 4 es Christian, el malagueño Cristian Jogenel... ...eh, Jorge es el quinto, Miquel Suñer el catalán sexto... ...Selina Moreno Valenciana séptimo, séptima... ...Rosa Sánchez, nuestra nutricionista y médico... ...la octava y Tita Llorens, la número nueve de las ponencias... ...ese es el orden que habrá en las ponencias... ...y bueno, hacer un llamamiento sobre todo a todos los chavales... ...a todos los clubes que vayan el sábado a, a, a, bueno, a aprender y, y, y empaparse... ...de todas las cosas que tienen que contar esta, estos monstruos... Por la tarde también, ¿no? mañana, y tarde. mañana y tarde, mañana y tarde... ...haremos una parada al mediodía para hacer una comida... ...que todo el que quiera podrá venir a iremos a comer... Con la daremos, eh, ...comeremos todos juntos, luego por la tarde... A última hora podremos ir a nadar a supera ...el que quiera ir a nadar con los nadadores... ...es un fin de semana muy intenso de natación. Eh, Javi, tú conoces muy bien las aguas de, de por aquí... ...¿con qué condiciones se pueden encontrar los nadadores que vengan? Fría, está el agua fría... ...el agua está fría, se me ha olvidado decir... ...que hay dos categorías... ...está la categoría con neopreno y categoría sin neopreno... ...se pueden nadar tanto con traje de neopreno... ...como sin traje de neopreno... Y, ...y bueno, se van a encontrar el agua fría... ...esperemos tener, normalmente tenemos aquí un mar siempre muy bueno... ...hoy hace un poquito de aire no está muy bueno pero... ...pero bueno, el mar frío y y, y... ...y bueno, como tiene que estar en febrero vaya, no es nada nuevo, nada nuevo...